Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos crear un, un usuario, cómo podemos registrarnos dentro de la plataforma Amara. Amara es una plataforma que nos va a ayudar a nosotros para poder crear fácilmente eh, los subtítulos de nuestros videos. Con esta herramienta nosotros vamos a poder crear o editar en, en todo caso subtítulos a nuestros videos, lo podemos hacer de forma individual o lo podemos a través eh, de, de un equipo de trabajo. Entonces, este, a través de este editor de, en línea de Amara, nosotros vamos a trabajar con el pautado de los subtítulos de nuestro video. Eh, también eh, la plataforma Amara ofrece un servicio de subtítulos donde eh, uno puede solicitar el, el, el trabajo de los profesionales en cuanto a la subtitulación para que ellos se encarguen de traducir eh, en este caso eh, el, el video o, o, o el, al, el subtítulo al, al idioma del video o a cualquier otro idioma que uno esté necesitando entonces con el editor de subtítulos nosotros podemos crear y editar subtítulos en línea vamos a ver también eh, durante el curso, vamos a ver las características que tiene el editor de Amara eh, que nos va a permitir eh, agregarle subtítulos, eh, trabajar con el pautado, realizar una traducción, realizar revisiones de trabajos, eh, vamos a, a ver también que la plataforma eh, puede ofrecernos trabajar en equipos eh, vamos a poder también nosotros importar eh, subtítulos que hayamos tenido en, en o que hayamos trabajado en otras plataformas y también nos va a permitir nosotros exportar nuestros subtítulos para poder utilizarlos en la plataforma YouTube o en las plataformas de Vimeo. Eh, los, los videos subtitulados que nosotros eh, lleguemos a trabajar dentro de esta plataforma eh, también nos van a permitir obtener el código de inserción y ese código de inserción más adelante vamos a ver cómo podemos llevar a otras plataformas para poder compartirlo por ejemplo en nuestro curso de Moodle o poder compartir el enlace del video a través de las distintas redes sociales entonces esta es una plataforma muy interesante eh, que eh, nos va a permitir eh, trabajar con, con nuestros subtítulos eh, para poder crear un usuario primero tenemos que registrarnos dentro de esta plataforma entonces, eh, acá uno puede ingresar eh, con Google, pueda ingresar a través de su cuenta en Facebook, pueda ingresar a través de su cuenta en Twitter, ¿sí? Entonces, este voy a ingresar yo con Google. Para ello, simplemente selecciono la cuenta con la cual voy a trabajar, que en este caso es mi cuenta institucional de la Facultad de Ciencias Médicas. Y a partir de acá, entonces, este, yo le digo que quiero, eh, que acepto primero, ¿sí? Las condiciones o los términos del servicio. Y eh, a continuación, entonces, le, le doy en crear una cuenta en Create Account. Entonces, eh, una vez que ya esté dentro de la plataforma, fíjense que acá ya le reconoce a mi usuario. Acá este yo puedo ver todos mis videos que todavía no, no los estoy trabajando acá puedo ver todos los videos que están publicados dentro de esta plataforma eh, esto también nosotros acá podemos darle traducir esta página al español para visualizar el ambiente en, en español si es que eh, no queremos trabajar en, en, con el ambiente en inglés digamos sí entonces acá ya podemos eh, visualizar nuestro ambiente de trabajo Podemos visualizar los videos añadidos por otras personas también y podemos observar en este caso eh, la, la fundación en la cual pertenece Amara, los productos que ofrece Amara, los servicios que nos ofrece Amara y bueno, toda la información que nosotros necesitamos trabajar. En el siguiente video vamos a ver cómo subir eh, un video. En este caso un video que tengamos en YouTube y a partir de ahí entonces trabajar los subtítulos dentro de esta plataforma. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.